12 y 12 de diciembre de 2021 Una de las festividades más grandes del nordeste antioqueño El carnaval y precarnaval de la gigantona te esperan con los brazos abiertos Vive las mejores fiestas del oro y la minería en Segovia, Antioquia Un espacio para el color del carnaval Ven y disfruta Invita el comité del carnaval de la gigantona a 37 años de color y fiesta Alcaldía municipal de Segovia generando confianza Carnaval Bienvenidos a todos los de Gira por las regiones de Antioquia, eh, mi nombre pues es Jaime Gallego, presidente de la Mesa Minera, representamos a los mineros ancestrales y tradicionales porque la minería en toda la región de nordeste de antioqueño y y Remedios también es cultura en estos municipios. De hecho, en estos momentos este programa se está transmitiendo desde el Parque Minero, que es representativo hacia todos esos mineros ancestrales y tradicionales. Nosotros nacimos en el 2014 como Mesa Minera, eh, una asociación de la sociedad civil, eh, defendemos, defendemos a los mineros ancestrales y tradicionales ante las políticas del Estado, eh, buscando el reconocimiento y la formalización de esos mineros ancestrales y tradicionales y que sean reconocidos por un proyecto ley en, en, en Colombia y que no sean más criminalizados y sistematizados. Orientándolos con el cuidado del medio ambiente, evacuando el mercurio, eh, trabajando con el medio ambiente una minería amigable con el medio ambiente, cuidando la fauna, la flora, nuestras aguas. Eh, hemos rebajado más de un 75% en la región y le estamos apuntando a las tecnologías limpias. Sí, han salido adelante con esas orientaciones de nosotros, aunque ellos venían con sus proyectos como mina, la reconocida, la El Cogote, la Rubiela, las Brisas, San Nicolás, entre todas, todas y más aún todas las plantas de beneficio o, o los que llamamos entables que se están convirtiendo en tecnologías limpias, como también la forma de, del comprador de oro hacer su proceso para la amalgama de, de, del procedimiento del oro. Todo, Toda esta cultura...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 es una muestra de lo que es el carnaval y precarnaval de la gigantona del municipio de Segovia, una fiesta tradicional y popular que hemos implementado hace 37 años en el municipio de Segovia y que es el referente de toda fiesta y de todo carnaval que, que se impulsa desde la administración municipal en Segovia. Entre las fiestas del oro, la virgen y la minería, es tradicionalmente en Segovia más de 69 años, hace 37 años venimos eh, organizando y presentando nuestro, pre -carnaval, nuestro carnaval de la gigantona y hace 14 años venimos con el precarnaval de, de la gigantona, eso es un acto cultural, un precarnaval, donde le hacemos un huequito a la tristeza y le damos alegría a nuestro pueblo. Ese es el carnaval del desestrés, de la alegría, donde le mostramos a Colombia, al mundo, de que Segovia no es solamente lo que piensan mostrarnos como pueblo violento. Somos un pueblo multicultural, donde tenemos la tradición del carnaval de la gigantona, donde propios y extraños vienen, gozan y disfrutan de este bello y hermoso carnaval que tenemos en Segovia. El precarnaval es algo cultural, muestra toda la cultura donde tenemos presencia de bandas musicomerciales, papayeras, eh, sanqueros, garotas, toda una cultura teatral y cultural de, de puro fandango. Y es la presentación ese día de la, de la gigantona. Y al otro día, el día domingo, el último domingo de, de la fiesta. 9 de la mañana salimos desde el cementerio, ya es una adrenalina fuerte, donde nos tiramos moresco, maicena, agua... Y, y todo el mundo tomando pues, su, su licor sanamente, sanamente y pasamos pues, de lo rico. En estos dos eventos, en cada evento participan alrededor de unas 7 mil personas. La invitación a todo Antioquia, a todo Colombia es para que a partir del 7 de diciembre se vengan para el municipio de Segovia masivamente, para que disfrutemos de las fiestas del oro y la minería a nombre de la Administración Municipal generando confianza del doctor Didier Osorio y del Comité Organizador del Carnaval de la Gigantona. Se vienen que no se van a repetir 11 y 12 de diciembre Precarnaval y Carnaval de la Gigantona para que gocen y disfruten del Carnaval la Gigantona. Queremos invitar a toda la comunidad segoviana remediana del nordeste antioqueño a toda Antioquia y Colombia para que se vengan y disfruten del precarnaval y carnaval, que es la sensación de las fiestas tradicionales del oro, la virgen y la minería de nuestro municipio querido, que lo llama en el alma, como es nuestro municipio de Segovia. Próximo 11 y 12 de diciembre del presente año.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 de gira por las regiones, conociendo el desarrollo y el potencial de nuestros territorios.